Bueno, estamos aquí en Tienda de los Muchachos y de a Pie, estamos con Eugenia, que nos va a contar un poco bueno, cómo fue la participación de esta promo, que con las compras mayor a mil pesos eh, participaron en un sorteo de una estadía para mamá, dos noches en el Hotel Horacio Quiroga, en Salto. Buen día. Eh, sí, acá tenemos todos los vouchers de todos los locales que tenemos acá en el departamento de Colonia. Vemos que participó mucha gente. Sí, por suerte un montón de gente se, se copó a participar, hay un montón de papeles. ¿Te pones de todas las, las sucursales de, de todas las localidades? Sí, de los locales que hay en, en Cardona, Nueva Alvesia, Tarariras, Colonia Shopping y Centro y los de acá de, de Juadacase, que también de, de la salería de Rosario y Nueva aprecio también sí bien bueno y quién va a ser la protagonista de sacar el, el número vamos a tirar los cupones hacia arriba y tú los Eugenia los va a sacar vamos a a desearle suerte a todos Bueno, ahí tenemos ya en la mano de Eugenia a la ganadora o ganadora de... La este me quedó enganchada en la pulsera, es Cristina Pajes Cabrera. topamos el teléfono. ¿No? ¿No está? A ver, Cristina Pajes Cabrera. Bueno, felicitaciones a Cristina entonces, que es la, la ganadora de la estadía de dos noches en el Hotel Horacio Quiroga, en salto de la promo para el Día de la Madre. Exactamente, eh, pasajes y estadía en, en el Hotel Horacio Quiroga. Bien. Así que muchas, eh, muchas felicidades y que lo disfruten. Bueno, y si vienen los 56 años de, de la tienda, ¿se están preparando muchas sorpresas? Sí, eh, nos estamos preparando para el mes que viene, para festejar. Así que a estar a, la casa a estar atentos, salió un juego a la Casa el premio. La Community Manager está ahí. <risa>